Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estoy de nuevo para traeros otro nuevo tema. Eh, ya sabéis, eh, Juan Bustamante, coach experto en superación personal, os ayudo a que hagáis las cosas bien. Eh, no solo un tema de pareja, sino en vuestra vida, que seáis felices y que tengáis siempre lo mejor posible y no perdáis vuestro camino. Importante, muy importante. Eh, bueno, además, ya sabéis, fotógrafo y escritor con tres libros publicados, autoayuda, que podéis comprar en Amazon si queréis. Pero bueno, no me enrollo más, vamos al rápido, al, al grano de todo que es el tema que os traigo hoy y hoy es un tema que creo que es interesante. Es una de las preguntas que me hace mucha gente y es, me preguntan siempre que por qué fallan las relaciones, por qué está pasando lo que pasa con todo el mundo. Bien, lo voy a explicar. Uno de los motivos fundamentales es que la gente se ha vuelto muy egoísta, muy, muy egoísta. Es decir, la mayoría de la gente hoy solo piensan en ellos y en ella. y quieren tener pareja pero seguir haciendo su vida. Y eso es imposible. Eso es totalmente incompatible. O sea, no podéis estar eh, conociendo a alguien sin cambiar absolutamente nada de, nuestra vida, de vuestra vida. Y sin querer cambiar nada de vuestra vida. Si vais a conocer a alguien, o si vais a empezar con alguien, algunas cosas sí o sí las vais a tener que cambiar. Porque si no, lo que os va a pasar es que os vaya a separar cada vez más. Porque vais a estar cada uno haciendo vuestra vida. Lo que vais a estar haciendo es que yo no yo voy a seguir haciendo lo que me gusta, a mí me gusta seguir yendo a pescar, pues yo voy a seguir yendo a pescar. Pues algunos días no vas a poder ir a pescar, tendrás que quedar con la persona con la que estás conociendo. No es que a mí no me gustan las fiestas de su pueblo, pues tendrás que ir a las fiestas de su pueblo, porque para eso es conocer a una persona y para eso es estar con una persona. Entonces veo que hay muchísimo egoísmo, mucha gente quiere estar con alguien pero seguir haciendo su vida y eso es imposible absolutamente imposible, eso es lo mismo que decir quiero subir para abajo, o subes o bajas, está claro que las dos cosas no se pueden hacer, ¿vale? Entonces, uno de los motivos es ese, si hay muchísimo egoísmo, os habréis dado cuenta en la calle, cuántas veces se os han colado en el banco, cuántas veces se os han colado pagando en el supermercado, cuántas veces os han quitado el sitio cuando habéis ido a aparcar, cuánta gente lo ha hecho, muchísima, todo el mundo se ha vuelto, es que como a mí me lo han hecho, pues ahora lo hago yo. Y esto es una cadena de, yo ahora te voy a perjudicar a ti. Y así estamos, uno detrás de otro haciéndonos lo mismo. Pues en las parejas y en conocer a alguien, sobre todo, eso es lo que más ocurre. Es que como a mí me engañaron, es que como a mí me pusieron los cuernos, es que como pasaron de mí, es que como me dejaron de hablar, pues ahora te lo hago a ti. Y por eso están fallando la mayoría de relaciones y parejas. Porque todo el mundo, o casi todo el mundo, se está dedicando a hacer lo mismo. Otro de los problemas, que hay mucha gente que todavía vive en el pasado, todavía vive pensando en el ex o la ex. Y todavía están, es que yo venía aquí con mi ex a tomar algo, es que yo estaba aquí con mi ex haciendo esto. Claro, evidentemente, ¿cómo vas a empezar con una persona si todavía estás recordando a tu ex y encima conociendo a la nueva persona le estás contando cosas de tu ex? Siempre he dicho, grandísimo error, nunca contéis nada de vuestro ex o vuestra ex a la siguiente persona. Si contáis algo que sea una cosa muy leve y muy por encima, porque si empezáis, es que yo es hacia esto, hacia lo otro, hacia aquello, la otra persona va a decir, joder, esta persona todavía no lo ha superado, me está conociendo a mí, pero nada más que hace hablarme de Les, a mí que me importa Les, absolutamente nada. Entonces, por eso, tenéis mucho cuidado. Y cuando conozcáis a alguien, dejaros de ex, centraros en la persona que estáis conociendo, porque si no, os vais a cargar lo del presente por algo del pasado que ya terminó y se acabó. Ese es otro de los motivos de por qué fallan hoy las relaciones. Porque todo el mundo quiere estar con alguien, pero sigue viviendo en el pasado. Y eso es absolutamente imposible. Eso no funciona. Y eso lo que hace es lo mismo de siempre, que es cargárselo todo. Si vais a empezar con alguien olvidar el pasado, dejarlo a un lado, centraros en el presente y en el futuro con esa persona que luego no funciona, no pasa nada, cada uno por su lado pero por lo menos vamos a hacer las cosas bien y vamos a centrarnos en lo que hay que hacer que es el presente, el ahora, tú eres, es, tú es, se acabó, se terminó, aquello es pasado, aquello es historia y ahora tenéis que centraros en lo de ahora, porque si no, nos vaya a cargar lo de ahora y lo de antes ya estaba roto, entonces al final os vaya a quedar sin nada entonces, esos dos puntos fundamentales, egoísmo y pensar en el pasado, son dos de los motivos principales del por qué se van las relaciones a hacer puñetas, hablando claro. Entonces, mmm, si vais a conocer a alguien, no hagáis ninguna de estas dos cosas, porque evidentemente fallarán totalmente. Otro de los motivos que veo, que hoy todo el mundo no se quiere pillar los dedos, quiere la libertad, me parece muy bien, cada uno que haga lo que quiera, pero hemos llegado a un punto de libertinaje tan extremo que todo el mundo quiere hacer su vida. No quieren saber nada de nadie, nada más que quieren salir, fiestas, viajar, que me parece genial, ya digo, cada uno que haga lo que quiera. Pero, hombre, yo creo que no hay que ser extremistas, ni estar completamente haciendo tu vida, ni estar 24 horas con alguien. Pues hoy nadie sabe estar en medio. Todo el mundo es, o estoy aquí, o estoy aquí. Pero en medio, no. Y eso, evidentemente, tampoco funciona. Primero, hay que estar preparado para conocer a alguien. Y entiendo que es un cambio grande, porque tú dices que yo ya estaba acostumbrado a una vida y ahora cambiar toda mi vida por esto, lo entiendo. Pero es como cuando tienes una ruptura. Cuando tienes una ruptura te tienes que acostumbrar a estar sin esa persona. Pues ahora te tienes que acostumbrar a estar con esta persona. vale Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues lo que tenéis que hacer es, si vais a conocer a alguien, es poco a poco ir avanzando ir acostumbrando, pero darle a esa persona la oportunidad de ver qué hay, y ver qué nos va a mostrar y ver qué pasa. Pero lo que no puede ser es, no, es que yo estoy acostumbrado a mi vida, yo voy a seguir haciendo mi vida, como he dicho antes. No, pues eso no puede ser. Y me he vuelto tan liberal que quiero hacer siempre lo que me da la gana. Pues muy bien, pues entonces a esa persona, mira, yo es que no quiero estar con nadie. Yo prefiero hacer mi vida, prefiero estar haciendo mis cosas y no quiero estar con nadie, prefiero ir a mi rollo. Perfecto. Pero hay mucha gente que no lo hace y miente. No, no, sí, sí, tú me gustas, pero en realidad sigue haciendo su vida. Pues no le hagas perder el tiempo a esa persona ni que te lo hagan perder a ti. Si tú quieres hacer tu vida, hazla, pero no pierdas el tiempo ni se lo hagas perder a la otra persona. Entonces, ese es otro de los motivos. Y ahora os estaréis haciendo la gran pregunta, que es con lo que voy a terminar. ¿Qué puedo hacer? Pues si estás conociendo a alguien y ves que esa persona no te echa cuenta, cambia de idea se echa para atrás o decide más hacer su vida evidentemente no debe seguir adelante por mucho que te guste tendrás que tener a tu lado una persona que quiera estar contigo una persona que le ponga ganas una persona que te respete tal y como eres ya hablaré de esto en otra cosa lo de la persona con la que debes estar y una persona que tenga actitud o ganas por, por lo menos de intentarlo que después no funciona no pasa nada cada uno por su lado pero que tenga esas ganas de bueno vamos a intentarlo a ver qué pasa pero si estás conociendo a alguien, como me ha pasado a mí algunas veces, y prefería más irse con sus amigas, que por supuesto se puede ir, pero si se iba de, en, en la semana que tiene siete días, y si de los siete días seis se iba con las amigas y uno conmigo, evidentemente no tenía ningún interés en conocerme. Tampoco se tiene que venir los seis días conmigo, uno con las amigas. Hay que repartir. Unas veces con tu amiga, otras veces con mis amigos, unas veces tú sola, otra vez yo solo, otra vez los dos juntos. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Si ves que esa persona... Pues no tiene ganas, no le pone interés y no le pone nada, pues quítalo de en medio. No pierdas tu tiempo ni hagas que te pierdan, te hagan perder el tiempo. Así que eh, tenéis mucho cuidado cuando conozcáis a alguien, pues ver qué es lo que va pasando, ponerle ganas. No esperéis a que la otra persona dé el primer paso, daslo tú. Si la otra persona ves que no te sigue, evidentemente, pues no, no insistáis. Pero si esa persona ves que al tú avanzar también avanza contigo, pues genial, perfecto y para adelante. Sin miedo, dejaros del pasado, es que me engañaron, es que me pusieron los cuernos, es que no sé qué, no sé cuánto Cada persona es un mundo, todo el mundo merece la oportunidad de ver si realmente es buena persona o no Vamos a dejarnos de prejuzgar y de etiquetar Es que como en mi ex me puso los cuernos, no me fío de ti Esa persona no te ha hecho nada, darle la oportunidad, a lo mejor te llevas una sorpresa También hablaré de esto, ¿eh? de lo de juzgar, que está feísimo y me ha pasado mucho Así que eh, es el consejo que os doy eh, o, como digo eh, este es el problema que hay en la sociedad todo el mundo muy desconfiado, todo el mundo es como me lo han hecho a mí y desgraciadamente pues esa es la mentalidad que hay, así que intentar conocer a alguien que os dé la oportunidad por lo menos de demostrar quién eres, darle tú también la oportunidad a esa persona y ya veréis cómo os lleváis mucha sorpresa, porque hay mucha gente que juzga mucho sin conocerte y luego se dan cuenta de que no eras para nada lo que pensaban y sobre todo escuchando muchos rumores por ahí de cuidado con este que es así o cuidado con esta que es así olvidaros de eso, conocer a alguien que os quiera conocer, ponedle un poquito de ganas y si no funciona no pasa nada, cada uno por su lado, pero como yo siempre digo, esto es como la lotería, si no la echas no te toca, pues aquí lo mismo, si no lo intentas nunca lo vas a saber y si la otra persona ves que no tiene ganas y prefiere su libertad, pues que se vaya a su libertad, pero busca siempre a alguien que realmente quiera estar contigo o por lo menos Tenga interés en conocerte, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí el consejo de hoy. Nos vemos muy pronto con otro consejo. Ya sabéis, podéis seguirme en mi canal, en YouTube, en Facebook, en Instagram, incluso en TikTok. Y pronto volveré con más vídeos, ¿vale? Un abrazo para todos y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.